Estamos en Palma del Río, vamos a tener un acto para hablar de la situación de la naranja y sobre todo del empleo eh, que está relacionado eh, con el cultivo de, de la naranja. Está habiendo muchos problemas eh, de cumplimiento, de las normativas laborales, de los convenios, eh, de las condiciones que te están teniendo los trabajadores precisamente a la hora de recoger eh, la naranja eh, y cómo se está llevando a cabo. Eh, vamos a hablar precisamente eh, de las condiciones que tienen los trabajadores desplazados, en este caso, eh, trabajadores que vienen del este de Europa eh, y las malas condiciones por parte de algunas CTTs que son eh, las que los eh, están vinculando eh, para que realicen esta actividad laboral sin respetar los convenios colectivos y las condiciones que no son las que se corresponden. Eh, con los criterios laborales y con las condiciones laborales pactadas. Pero no solamente de esto, también vamos a hablar eh, de la situación de los cítricos en, eh, aquí en la zona del, del Guadalquivir. Eh, hemos hecho una pregunta en el Parlamento Europeo, eh, eh, haciendo eh, mención a la situación laboral, pero también a eh, la situación eh, de los precios, de los precios pactados fundamentalmente por las grandes distribuidoras que no compartimos y, y le hemos pedido a la Comisión Europea ...que vea cuáles son las condiciones que se están teniendo aquí en Palma del Río, precisamente con los precios, con las distribuidoras, con las condiciones laborales y con el incumplimiento de la normativa de competencia que se da en el marco europeo. Esperamos que estas preguntas parlamentarias que hemos presentado tengan una respuesta satisfactoria, sabemos que va a venir la comisión... Europea a ver en directo eh, la situación en Palma del Río y esperemos, lógicamente, que haya una respuesta positiva que lleve a mejorar las condiciones de los agricultores y las condiciones de los trabajadores y que se dé solución a un problema cada día más grave que está deteriorando eh, económica, social y eh, la vida de, de la población en Palma del Río.